Y la figura más relevante del software libre, Richard Stallman, que se encuentra de visita en la República Argentina. Muchos dirán, ¿de qué se trata esto del software libre, esto de programar de manera eh, libre, interactuar, buscar un trabajo colectivo? ¿Para qué sirve Mejora nuestra calidad de vida, la economía? ¿Tiene que ver con las nuevas tecnologías? ¿Para qué todo esto? Richard, ¿qué tal? El Bienvenido. Software, muchas gracias. El software libre no es un asunto técnico. Es un asunto ético del uso de la tecnología, porque el software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Más específicamente, quiere decir que el usuario tiene las cuatro libertades. Si eres el usuario, tienes esta libertad cero, la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo, es la libertad de distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad, es la libertad de distribuir copias de tus versiones modificadas cuando quieras. Y con estas libertades, los usuarios pueden colaborar, pueden cooperar, y también cada uno tiene el control de su informática. Por contraste, el software que no es libre es software privativo, uh -huh. porque priva de la libertad a sus usuarios. Es un instrumento de poder, del poder injusto de su desarrollador. Impone su poder a los usuarios los sujeta y los mantiene divididos e impotentes. Divididos porque compartirlo es prohibido e impotentes porque los usuarios no pueden cambiarlo. Ni siquiera pueden saber lo que realmente les está haciendo. Char Matthews Talman nació en Nueva York y es la figura más relevante del fútbol libre. Más que un modo de programar, una filosofía diferente de desarrollo que apunta al trabajo colectivo y colaborativo. Pilares de la nueva economía con productos más fiables e innovadores. La base de tu filosofía, tal como lo acabas de mencionar en repetidas veces, es la libertad. Ahora, ¿cuán libre, pregunto ser el hombre, porque en realidad es una búsqueda que tiene desde el primer día que apareció en este planeta, la búsqueda de su libertad individual y colectiva. Es un asunto tan amplio que no pueda contestar realmente. Definir la, la base de la ética es un reto para el cual filósofos han trabajado miles de años y no soy más, más inteligente que ellos. No... Uh, pienso que soy capaz de avanzar a uh, la comprensión básica de la ética, pero sí soy capaz de aplicar los principios que uh -huh. conocemos a un punto específico como mi campo, la informática. Soy desarrollador de software o era desarrollador de software y desarrollando software tenía que en encarar la cuestión, ¿cómo Debo comportarme desarrollando y distribuyendo software. Y mi conclusión fue que debo respetar la libertad de los demás. No puedo éticamente distribuir software privativo, porque esto sería someter a los demás. Y no se debe. Nadie debe. Yo no debe. Y los otros no deben someternos a nosotros. Ahora, en el origen, ¿cómo, cómo empezó esto en tu vida diaria? Digo, porque fuiste hacker... En el laboratorio de inteligencia artificial, ¿había como una especie de rebelión interna o la búsqueda de esta libertad o de ser un revolucionario en el software? No, es más el contrario. Ese laboratorio fue una parte de una comunidad de software libre. Todo el software que usábamos y desarrollábamos en el laboratorio era libre. Y nuestra manera de vida era compartir todo el software. Teníamos incluso un sistema operativo libre y mi trabajo era mejorar el sistema. Me emplearon para esto. Entonces aprendí a vivir la vida de software libre. Es la esencia de sus movimientos. Stalman se asemeja a un chico que sin represiones juega en cada escenario que se le presenta. Desde tocar la flauta, bailar o hacerle morisquetas a la cámara, nada lo inhibe. Fiel a su principio, se muestra libre. Las cuatro libertades de software libre proporcionan la democracia porque el programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de sus usuarios. Por contraste, un programa privativo se desarrolla siempre bajo la dictadura de su desarrollador, de, de una empresa, que sea Microsoft o Apple o cualquier o, empresa, no me importa, porque siempre es el dictador, manda a los usuarios, explota a los usuarios y los trata mal. No se debe, y porque y la raíz de este problema es el poder injusto, que el desarrollador tiene a través de las restricciones a la libertad de un programa privativo. Y hemos logrado, por mucho, establecer libertad, pero no para todos los usuarios. Nuestra meta en el movimiento de software libre es la liberación del ciberespacio y de todos sus habitantes. Eh, aparece la resistencia a, a un sistema, en este caso el sistema privativo, y a vos hablas del software libre. Eh, aparece también lo que en política se llama una interna, otra corriente, que bajo el mismo objetivo quizás camina diferente. ¿no? Y aparecen aquellos defensores del código abierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por dónde se da? En los años 90, cuando ya teníamos el sistema operativo New con kernel Linux... Uh, ya tenía éxito y cada año más éxito. Y había una división en la comunidad de software libre entre los que valoraban la libertad y los que valoraban únicamente ventajas prácticas, la comodidad. Y en el año 98, los que valoraban solo la comodidad, o mejor dicho, los que solo querían mencionar las ventajas prácticas, prácticas que no querían criticar éticamente el software privativo inventaron otro término es código abierto para ni siquiera aludir a la libertad y algunos de ellos contribuyen a la comunidad desarrollan programas libres no dicen libres pero los programas son libres es una buena contribución no rechazo su trabajo por su política. Pero su política es, es tonta porque la libertad frecuentemente está amenazada y de no defenderla vamos a perderla.